Esa es una frase de Aristóteles donde dice, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Prácticamente es una definición de competencia en el mundo actual. Mesas de filosofía. Aquí está la organización del aula Y aquí tenemos los trabajos que presentan en fotocopia los trabajos de filosofía. No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. Descartes. Eso de Dios da que pensar. No soy cristiano, ni judío, ni budista. Soy humanista, lo que significa que trato de vivir con decencia, sin esperar ninguna recompensa ni castigo cuando muere de Kurt Vonnegut, escritor estadounidense. Todo lo que yo quisiera de ti son esas cosas cotidianas, el olor de tu cuerpo, saber lo que piensas, de cualquier cosa de ti, de mí, de nuestro entorno, que mires más allá de mi apariencia física, que me recuerdes con pasión y que el placer que juntos inventamos sea otro signo de la libertad, Julio Cortázar ¿Por qué aguardas con impaciencia las cosas? Si son inútiles para tu vida, inútiles también aguardarlas Si son necesarias ellas vendrán y vendrán a tiempo. Amado Nervo, 1870-1919 poeta, novelista y ensayista mexicano. Si no empleas un mínimo de escepticismo, si posees una credibilidad absolutamente destrabada, probablemente tendrás que pagar un precio tarde o temprano. Entonces desearás haber hecho una pequeña inversión de escepticismo con anterioridad. Carl Sagan. Lamento de la carga del escepticismo. Una de es Silvio Rodríguez, cantante. Compositor. Hay locuras que son poesía. hay locuras de un raro lugar, hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Cuando el fanatismo ha angrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable. Voltaire. Otra frase del área de filosofía. Enseñar a dudar es la única manera de enseñar a pensar. José Mar. Guía Vargas Vila, escritor colombiano. El otro texto desde de Fernando de Magallanes. La iglesia dice que la tierra es plana, pero yo sé que es redonda porque vi su sombra en la luna, y tengo más pena en la sombra que en la iglesia. Fernando de Magallanes, 1480-1521. Cada uno tiene que inventar su camino. Jean Paul Sartre. Dinero. Los humanos son la única especie que paga por vivir en la tierra. Alejandro Dumas. La vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en que se presenta. De es mentir, de es decir la verdad. Apolón. Simón de Boa. En sí la homosexualidad está limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición u obligación. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos. Afrontó el principal problema de su época, el machismo. Fundó algunas feministas de la Liga de los Derechos de la Mujer, relacionando con firmes ante cualquier discriminación sexista. París, 1908-1986. El día en que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapará de sí misma, sino encontrarse. No escapar de sí misma, sino encontrarse. No humillarse, sino afirmarse. Ese día el amor será para ella como el hombre, como para el hombre fuente de vida y no peligro mortal. Simón de Boba. Aquí tenemos una de Nietzsche. Para llegar a ser sabio es preciso querer experimentar ciertas vivencias, es decir, meterse en sus fauces. Eso es ciertamente muy peligroso. Más de un sabio ha sido devorado a la cena. Feredicón.